día de un culturista abarca muchísimo. Es decir, desde que me levanto, qué tengo que tomar cuando me levanto, qué tengo que atender cuando me levanto, qué tipo de ejercicio hacer cuando me levanto, hasta que me voy a la cama. o sea que Esto va para largo, nos podemos tirar todo el día. Entonces la idea es esa, ¿vale? En primer lugar, cuando nos levantamos, ¿cuántos de aquí hacéis cardio en ayunas? Si podéis levantar la mano? Hacéis todos, pero si, si os grabáis, o sea, yo, yo abro el Instagram por la mañana y es eh, la canción esta de, del rapero este, de Good Morning, Good Morning, y estáis todos haciendo cardio, o sea, no mintáis, hacéis todos cardio en ayunas. ¿Vale? Entonces, vamos a atacar primero este tema, que es un tema que se ha hablado mucho, pero queremos realmente, desde nuestra experiencia, transmitiros el porqué, nosotros también como preparadores, por qué podemos mandar cardio en ayunas, si es necesario, si no es necesario, por qué lo hago, en este sentido, lo interesante de todo esto es que va a haber cierta discrepancia. Es decir, aquí, a pesar de que somos amigos, ahora se abre aquí el, el, el ring de, de boxeo, porque claro, cada uno tendremos nuestro punto de vista, pero os daréis cuenta, que esa será la moraleja al final de esto, de que al final muchos caminos llevan al mismo sitio. Pero si encuentras la manera de hacerlo eficiente, sin necesidad de tener que ser un espartano, por mucho que lo pongamos en las redes, es mucho mejor, porque nos interesa es perdurar a largo plazo en este sentido. ¿Vale? Así que le voy a dar el micro a mi amigo Dufour que, que me ha dicho que estabais de hablar del Cardenal ayunas y quiero saber su, su punto de vista. Bueno, pues bueno antes que nada, eh, ya lo he dicho alguna vez, para mí eh, culturismo eh, es todo, culturista es todo aquel, bueno yo en principio cuando empezaba y tal, para mí culturista era simplemente el que subía un escenario, con los años vas entendiendo que el escenario tiene fecha caducidad, y para mí, culturista es todo aquel que con motivación estética. Sea bien una persona que quiere perder peso o tiene abdominales de cara al verano, o una persona, un profesional, o alguien que tiene ya aspectos competitivos muy altos. Dicho esto, el tema del cardio, bien. Hay varios alumnos míos aquí, ¿vale? Algunos hace cardio, la mayoría no. Yo, particularmente, el cardio eh, no lo defiendo demasiado fórmula de pérdida de grasa más que nada porque al final la sesión de cardio de una persona cuando hablamos que tiene cierto nivel de masa muscular de unos 90 kilos y tal eh, no nos engañemos eh, caminamos al trote cochinero ¿vale? entonces eh, el hacer cardio van a ser 40 gramos de avena que te vas a quitar no va a ser mucho más a mí el, uh, a mí el cardio sí que es cierto que el cardio activa determinadas funciones metabólicas vale sí que el cardio eh, yo, particularmente, eh, veo que hay muchas personas que tienen necesidad eh, de cardio, sobre todo en etapas de competición, más que nada como una razón de desconexión, ¿vale? de relajarse por la mañana, dar un paseito Evidentemente, si lo haces en la cinta, esa desconexión va a ser buena. ¿vale? Pero a mí, eh, el cardio, ya os digo que prefiero emplear más energía en la sala. Sé que alguno de mis compañeros pues, no va a estar muy de acuerdo pero como herramienta de pérdida de grasa, a no ser que la dieta ya esté muy, muy apurada, no le veo demasiado, demasiado objetivo, ¿vale? Tema salud, pues sí, quizás sí que hay en tema salud, eh, pues sí que puede ayudar, pero volvemos a lo mismo, una persona de 90 kilos haciendo cardio como lo hacemos a bajísima frecuencia, el corazón se va a activar más bien poco, ¿Vale? Entonces creo que hay otras herramientas que a la larga pueden ser más útiles y yo el cardio más que nada, como digo, como herramienta de desconexión o, o bueno, desde un punto de vista más filosófico y tal, que a veces vemos en las redes, pues bueno, tiene su, su este o a lo mejor que tengáis que dar una categoría de peso y como ya eh, la dieta esté muy apurada, que no os quede más remedio, o pues bien porque os hayáis saltado la dieta y compitáis en tres o cuatro días y al final tenéis que quitar de donde sea. Pero a mí a priori el cardio no, no lo hago, no lo he hecho nunca y lo suelo pautar bastante poco. Vale. Nada, simplemente para consensuar un poquito este ala de la mesa y ahora doy paso a ellos, eh, aquí estoy totalmente de acuerdo con mi, con mi amigo Sergio, eh, hablando de mi caso como atleta, yo el cardio simplemente lo hago por un tema eh, psicológico psicológico y digestivo. ¿vale? Cuando uno lleva ya años comiendo en cantidad y demás, sí que es verdad que al levantarte quizás no tienes tantísimo apetito, ¿vale? Este es un aspecto importante, la sensibilidad a la insulina, que después hablaremos, por eso tenemos aquí este producto, ¿vale? Formulado por mí, todo, todo se ha dicho. ¡Es pan! ¡Es España! ¡Ya empezamos con...! Por... <risa> estaba echándome flores. El caso es que eh, como herramienta de quema, de grasa, eh, si observáis cuando vais al gimnasio, los típicos que llevan cinco años en la elíptica o en la cinta, físicamente suelen estar siempre igual. Y casualmente suele ser gente que presenta mucho sobrepeso. ¿Por qué? Porque es una manera de paliar esos excesos, ese bucle, ese trastorno alimenticio al final, porque es un TCA. ¿De una excusa. Exacto, es una excusa como para hacer sentirse bien de, de, de estar comiendo de más, ¿no? Entonces, si tú llevas realmente bien la dieta como herramienta de pérdida de grasa, es nula. Ahora, eh, a nivel cardiovascular, ¿cuántos de aquí subís la frecuencia cardíaca más de 130 pulsaciones por minuto? O sea, cuando estáis grabando el móvil o respondiendo mensajes y tal con el móvil andando, no sube prácticamente las pulsaciones, están entre 90 y 100, ¿vale? Entonces, bueno, depende del peso. ¿vale? En el caso de Sergio, ¿vale? Ahora, ahora por eso dará su punto de vista. Vale, un tío que pesa 130 kilos va rompiendo sillas por ahí, imaginaos, ¿no? O sea, de... tela. ¿Me habéis dejado ese sonido, tío? ¿Me habéis dado el mute ya? Son de ¿Qué dicho hola, hola, vale. Hablo mucho, perdón. No me enrollo más. El caso es eso, ¿vale? Para, para eh, la población general como herramienta de pérdida de grasa, realmente no tiene mucho sentido. Como ejercicio cardiovascular, tampoco. Y encima es algo que irá en detrimento de vuestra actividad física en el gimnasio porque aumentará el cortisol y hará que vuestra recuperación se vea mermada. Por lo tanto, cardio sí, pero como factor psicológico. ¿El más de la sí. yo, por, yo, por ejemplo, hoy os voy, a poner, os voy a poner un ejemplo práctico, ¿no? Porque a mí me gusta siempre, eh, cuando explico algo, llevarlo a la práctica. Yo anoche entrené pierna terminé de entrenar piernas a las nueve y media de la noche, reventado, o sea, he pasado una noche de mierda. O sea, si a mí me dicen que a las siete de la mañana, bueno, hoy me he, tenido, he tenido que venir aquí, pues no, pues no me acaba el remedio. Si a mí me dicen que a las siete... ¿Vosotros pensáis que os va a dar mucho beneficio levantaros a las siete de la mañana después de un entreno de pierna demandante aunque algunos me así sí, porque sueltan las piernas. Bueno, yo suelto más las piernas y me voy a en la cama hasta las 10 de la mañana. <risa> ¿No? Es un poco, con el cardio es más un poco como con los quemadores, que al final se convierte en una excusa de las que entran por las que salen. Bueno, como voy a hacer media horita o una horita de cardio, me como no sé qué. O como me he tomado un determinado quemador, pues puedo comer un poquito más. Bajo mi punto de vista, al final es una excusa. Y ya vamos a los, al otro bando. Besos pesados. <risa> A ver, yo, bajo mi experiencia, ¿vale? O sea, sí que coincido con ellos en que a nivel pérdida de grasa lo que va a contar va a ser la dieta, al final porque la dieta y, y el entrenamiento va a ser algo básico, pero eh, cuando, sobre todo, hablo de una etapa de volumen, en mi caso son muchas calorías y llega un punto que ya tienes una saturación. Entonces, sí que es cierto que empezar el día con cardio en ayunas en mi caso me ayuda más que nada abrir el apetito un poco porque es que ya me acuesto así y me levanto igual sabéis de hecho una de las cosas que hablaba con sergio durante bueno yo ahora vengo de una etapa de, de, de regulación una etapa de postciclo. una de las estrategias que seguimos frank espirillo en esta etapa fue el hecho de decir tío si hoy te cogen cuatro comidas en vez de seis no te satures o sea relaja un poco el sistema digestivo, vete a dormir, eso también lo hablaba con Sergio, vete a dormir y no vayas tan hinchado, ¿sabes? O sea, última comida, en mi caso, pues era un batido, uff, tampoco va a contabilizar una locura que te tomes solo no una caseína, ¿sabes? Entonces, al final vale más eso. Y ya os digo, eh, por experiencia propia, en 2000, la etapa de volumen de 2020-2021, que fue una etapa... Que de casi más, año, más, año más, y medio ¿vale? Sí, nosotros ah, cortamos ah, el cardio ah, de forma ah, radical y sí es cierto ah, que ah, a, sube, a última ah, hora sube, cuando ya ah, sobrepasamos ah, la barrera ah, de los ah, 125 ah, kilos ah, es, ah, bueno, ah, en, ese, ah, en ese periodo de tiempo ah, ¿vale? ah, yo venía ah, de hacer ah, una ah, etapa de ah, volumen ah, que ah, lo máximo es que había tocado habían sido creo que habían sido 118 o 119 kilos o sea, era un cambio bastante radical entonces, a última hora yo a nivel circulación sí que lo notaba, pues en que, joder, una retención bastante excesiva en los tobillos, incluso petequias, no sé si sabéis lo que son estas, como puntitas que le suele salir a la gente a la gente con problemas de obesidad. Entonces, en mi caso, uf, coño, el mantener también un mínimo de actividad cardiovascular, lo dicho, no me va a beneficiar en de retención de líquidos ni pérdida de grasa pero sí que me va a sumar también un poco a mantenerme un poco más, vamos a decir, un poco más activo porque sí, eh, yo en un entrenamiento, suelen ser entrenamientos bastante intensos pero es que a lo largo del día es que yo me paraba a mirar los, los pasos que daba, por ejemplo, que nunca lo miro y es que era una meba entonces bueno, ya os digo, también depende un poco de, del caso, ¿no? En casos de, como el mío, de gente que ya sobrepasa unos pesos, vamos a decir, bastante insalubres, pues coño, sí que lo veo, no como, lo he dicho, no como una herramienta de pérdida de grasa, pero sí como una herramienta más para sobrellevar mejor la preparación. Al final hay ciertos fármacos, incluso suplementos, que aceleran un porcentaje del metabolismo y al final, incluso estando sentado, estando sentado la termogénesis aumenta aumenta el calor corporal y estás quemando una lista de calorías sin tener que dar esos pasos ¿Vale? yo por mi parte simplemente, simplemente daré un apunte y es si se toman estas cosas, lo que hay que asegurarse es de ser mínimamente activo si una persona no es mínimamente activa durante el día ¿vale? sí que debería de hacer al menos 6.000, 8.000 pasos diarios en una cinta o media hora en una, en una elíptica exacto, exacto pero una persona que es activa Realmente yo considero que no necesita hacer cardio. Yo tengo una pregunta. Muy buena, sí. Bueno, Daniel, eh, quería hacer un apunte en lo que lo que ha dicho José y que es cierto que, bueno, que al final el cardio, como tantas cosas del culturismo que hemos heredado, como hacer sentadilla, como hacer perde banca, como comer arroz con pollo, son, son eh, eh, cosas que traemos heredados de hace 20 años como que ya, como que eran incuestionables. Y bien, ya sabemos que no. Respecto a lo que dices, antes de, de, de hablar de, fama, de farmacología, es un poco lo que bueno aquí hay alumnos míos. Yo, por ejemplo, con mis alumnos, cuando les pongo el cardio, no se lo aumento. Y en cambio, sí que hay, sabemos que hay eh, formas de acelerar el metabolismo, aparte de la farmacología, que lo hablaremos. Técnicas de entreno, que van a hacer que lleves el entreno más demandante. ¿vale? Pues técnicas de intensidad, como los pauses como las descendentes y tal que van a hacer que lo que eh, ese pequeño extra calórico que te puede restar el cardio, ese pequeño extra de, de, de aceleración de metabolismo que te puede dar el cardio, lo estás haciendo en la sala. Y no hay que obviar que somos culturistas. Entonces, lo que podamos hacer en la sala va a ser siempre infinitamente mejor que lo que podamos hacer subirse una bicicleta. La bicicleta pues, para el tour está muy bien, pero nosotros somos culturistas. Entonces, todo lo que podamos captar en la sala eh, va a ser infinitamente mejor. Mediante técnicas de entreno, mediante intensificar el entreno, bien por cómo trabaja Fran con volumen de entreno, más volumen, bien como trabajo yo con densidad de entreno, hay muchísimas formas. O por ejemplo, las técnicas que nos ha puesto José a, ¿no? a Sergio y a mí alguna vez, que bueno, que eso es una puta locura, ¿vale? Entonces, hay muchísimas formas respecto a la farmacología. Pues evidentemente, sabemos que hay fármacos, ¿vale?, que se pueden usar durante el cardio. Pero es que esos mismos fármacos ponemos a lo mismo, los puedes usar perientreno. <risa> o sea, y vas a, vas a nutrirte. O sea, es que no hay un fármaco que digas, no, pero, este es para el cardio. No si iba por ahí, sino vamos a aumentar el gasto, el, el metabolismo. ¿Lo hacemos con el cardio o lo hacemos? Empezamos por la química o empezamos por el cardio. Yo es que no, o sea, empiezo por el entreno, por la sala. Y luego ya vería la farmacología. Pero es que yo el cardio lo descarto eh, de todas, todas. Es que a mí no me aporta nada tener más. Mira, a mí hace muchos años en un mundial, un, un árabe me dijo. Eh, ...que los españoles éramos los, los culturistas con más fondo del mundo. Claro, y es que... ...claro, es que, es que... claro, tío, que es que... ...tú no vas a sacar nada... ...venga, vale, media hora. Cuando estás en media hora, que llevas... ...tres meses haciendo cardio, a media hora... Eh, ...¿te crees que ese cardio te va a hacer algo? Es que ya estás ahí, ya te lo haces como el que... ...como el que va a hacer la compra al Mercadona. En cambio... si puedes... Hacerte hoy dos respauses, mañana en un ejercicio te metes dos respauses y una descendente. Pasado metes, como hace Fran, tres ejercicios más. O sea, ahí sí puedes ir sumando, pero es que el cardio puede ser un bucle infinito en el que nos metamos y respecto a la farmacología, por supuesto, tenemos la GH, tenemos eh, hormonas tiroideas, tenemos incluso determinados ésteres de testosterona que te van a ayudar, ¿vale? Pero es que eso también te va a ayudar en el entreno si te lo pones perientreno. entreno entonces es que estamos en lo mismo, o sea, todo tiene que ir relacionado con el entrenamiento, tener en cuenta una cosa, que el entrenamiento va a ser lo que marque, lo que puedes tomar, lo que puedes comer, y lo fuerte que te vayas a poner, todo parte del entrenamiento. Ya terminamos con, con la pregunta de Milán. Ángel, eh, claro, lo que tú vas es, eh, si el aspecto del entrenamiento lo tenemos cubierto, ¿vale?, ¿qué interesa más? introduzco fármacos o hago más cardio, ¿vale? Desde el punto de vista de la salud, hacer más cardio. Ahora, ¿qué quiero ser? ¿Competitivo o quiero ser fitness y súper saludable? ¿Vale? La competición, la tenéis que tenerlo en cuenta, se puede llevar de muchas maneras, se debe de llevar de la mejor manera posible, pero la competición, llevar el físico a un extremo, no es saludable, ¿vale? Aquí, aquí, aunque somos muy old school y demás, eh, tenemos, creo que los pies en el suelo y sabemos que, que la competición no es saludable. A mí me cuelgan un poco. ¿eh? A mí me cuelgan, un poco. imagínate. ¿vale? Y, y sobre todo llevado a cierto punto. Entonces, en ese caso concreto, si yo priorizo mi calidad muscular, mi masa muscular, yo lo que no quiero es estresarme y tener que pensar que tengo que hacer 40 minutos de cardio. Prefiero tomarme 0,02 microgramos de clonbuterol y elevar un poquito mi tasa metabólica. No es saludable. No es saludable. Por ejemplo, con no comandos. es que sea más efectivo. Es lo mismo. Vas a, lo, vas a quemar lo mismo. Lo otro requiere más trabajo, lo otro es más espartano. Pero el llegar a competir sin tanto estrés hace que saques mejor físico. El culturismo natural, salud, cuidado. Yo discuto mucho a eso. No, Tú no, lo no, es no. O sea, el cuerpo, lo a un estrés de la No, hay culturismo. El culturismo y, pero, es culturismo. Por menos salud que es por sí, el un, de un, de un de segundo. El no no no culturismo es culturismo. No no Tomes o no tomes, da igual, culturismo o culturismo. Y si tú quieres salir en una condición competitiva, no, llegar, llevar tu físico al extremo, no hay salud no durante no, 8, 12 semanas o lo que tu genética permita. Hay quien sí. necesita 16 semanas y ahí, yo cuando era junior, en 6 semanas, tú lo sabes, estaba a tope. sí. Y, y estaba comiendo Foster todas las semanas. Y estaba a tope. Y no usaba cantidades ingentes de química ni nada. Pero es según. ¿vale? Termina con el inciso y ya pasamos a... Sí, bueno, respecto a lo de culturismo natural... No nos equivoquemos, hay muchas más cosas en el culturismo que hacen que no es un deporte sano, aparte de la química. O sea, meterte debajo de una barra con 200 kilos dista mucho del sentido de salud. Y ¿vale? la cabeza también. Eh, respecto a lo que estábamos hablando, mira, eh, pon que, que llevamos el en entrenamiento y estamos en un nivel muy alto. Tenemos farmacología, pero como yo digo, eh, la máxima de un culturista es rentabilizar cada uno de tus esfuerzos. ¿Cómo rentabilizo un culturista los esfuerzos? ¿Bien perdiendo grasa o bien ganando masa muscular? Ahora bien, eh, ¿cómo lo, cómo, o sea, ¿qué renta saco yo de chuparme una hora en una cinta como culturista? Dice, no, es que las pulsaciones, ya, estamos hablando de competición, lo que dice Fran. Vamos a tener claro ningún deporte, o sea, yo he hecho otros deportes a, a, a nivel alto, ningún deporte de alta competición va a ser sano. El culturismo, tam, el culturismo ni de coña. Pero es que tampoco lo es el ciclismo. ¿Vale? Entonces, si queremos rentabilizar, evidentemente lo que menos renta me va a dar es el cardio. Está la farmacología, por supuesto, y está el potenciar el entreno, el profesionalizar el entreno. Y el entreno, eh, siempre vas a poder meter algún extra, ¿vale? Y aparte siempre vas a tener el sustento de la, de la química, obviamente. hacer una...? una... Es una pequeña acotación, ya y es que, que a... cuando hablamos de metabolismo, y ¿vale? ¿eh? como si tuviéramos muy claro ¿vale? cioè, a qué nos referimos. Y es un poco como, como si os digo, si, si alguien sabe decirme qué es la gravedad. Si sí, ¿vale? o sea, eh, sí podemos visualizarla, ¿no? Bueno, Habrá algún físico seguramente, dirá yo sí, bueno, pues sí, pero nada no más. Eh, básicamente, la gravedad o sea, no es una fuerza, siquiera, la gravedad, ¿vale? cioè, es una interacción, pero bueno, la vemos, entonces pensamos que sabemos lo que es. Pero eh, ver que existe, no quiere decir que entendamos realmente. Cuando alguien dice acelerar el metabolismo, eh, ¿cómo que acelerar? O sea, en, eh, o sea, no es un coche, o sea, quiero decir, eh, gasto, o sea, no es una contra ahorros. O sea, entender el metabolismo es algo más complejo, o sea, plantearnos qué es el metabolismo antes de acelerarlo, porque es un, son términos como muy eh, cliché, como muy vagos, que luego no hacen o sea, son palabras. Mayor flujo energético. Sí. Flujo energético, eh, ya digo, el... el Aplicar las leyes de la termodinámica a la biología es complejo. Este, este eh, sí. tiene salida para todo, eh? así que... cuidado lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo que dices. Es complejo. Sí, oye, si no, explícame por qué alguien con un gasto, por ejemplo, decir de 3.000 calorías vía cardio, tiene que estar de 1.000 calorías, por ejemplo, oye, está, está estancado. Obviamente, el metabolismo, el sistema, va a decir, el metabolismo en sí es un sistema de, de ahorro y defensa. Siempre de va a preservar. Por encima y le importa una mierda a tu músculo, le importa una mierda a cierto aspecto, solo quiere sobrevivir. Entonces, el metabolismo, más que realmente apretarlo y maltratarlo, hay que cuidarlo y hay que, hay que llevarlo bien. No obstante, decir, eh, también quería decir que el hecho de, de, del cardio yo sí quiero enfoco a mejorar la capacidad. ¿vale? O sea, el cardio yo lo estoy diciendo, eh, para mejorar la capacidad con sistemas muy complejos. Y que, que, en fin. ¿Cómo? y Concurrente, un no, trámite concurrente. No, me gusta más seguir eh, sistemas, eh, digamos, eh, no basados en LIS, al fin y decir el eh, tanto el LIS como el HIT, en cierta medida, eh, al final eh, acabamos eh, generando lactato, por tanto, es decir, o sea, estamos en la misma, eh, digamos, eh, en la rutina energética, que, que el 70% de nuestra rutina de, de pesas, entonces, en, en sí sería como repetir otra vez, generar más residuo, entonces al final, acabamos con, con el cerebro lleno de, de amoníaco, vale decir, o sea, con una cantidad de, de fatiga increíble. Para mí el cardio entendido de culturista es fatiga, fatiga y fatiga. Por eso digo que para eso, realmente, es pues mejor, como ya se ha dicho, que, eh, mantener relaciones sexuales. Eh, y no no, no, no, no, no voy a decirlo más. De todos modos, eh, para quien guste, parece que sí que es interesante, es la cuestión de, de cómo lo, eh, los estudios de Bishop y cómo, realmente, decir, se puede aplicar cardio, pero un cardio muy particular, para mejorar el rendimiento. Esto es haciendo un cardio muy concreto una persona puede ser más fuerte, o sea, mejorar la fuerza a través del cardio. Y es muy, muy interesante también decir, pero ya digo, es muy técnico y habría que mirar caso por caso. Y eso para si sois eh, atletas, o si sois atletas aún puedo decir, bueno, vale, pues lo estudié para vosotros bien, o sea, merece la pena. Pero como preparadores, hostia, eh, estar una hora de tu vida planeando el cardio de una persona eh, para tener que cambiarlo a la semana siguiente, eh, no lo veo muy rentable y también el cliente es decir, eh, la persona a la que asesoráis debe entender que personalizar tanto algo pues, o tiene un precio, o sea, tiene un coste, ya sea en precio o sea en tiempo de vida, y el, el dinero va y viene, pero, pero el tiempo no. Entonces eh, mirad si os vale la pena a veces ser tan, tan, tan refinados. A mí sí, porque estoy loco, pero a la mayoría de gente sí creo que no le vale la pena ser tan, tan técnico. ¿no? Eh, y a efectos de salud tampoco nos, eh, o sea, nos equivoquemos, eh, no creo que el cardio, aporte el cardio decir, el de general, aporte más salud a un futurista que una persona que sedentaria o una persona que... Es, o sea, es salud, sí, pero igual que para mi hijo que para mi abuelo. Bueno, no, para mi abuelo no, que pues está muerto, pero... Sí, sí, se sí, sí, puede casar Todos hemos dicho que el cardio, como herramienta de relajación, de estimulación, de desconexión, todo lo defendemos. Y esa desconexión ya te va a aumentar el rendimiento en sala. Te... Pero no pero ya te digo que desde un punto de vista mucho más pragmático, ya tienes la respuesta, todo lo que te haga sentirte bien, eh, te va a ayudar en sala. O sea, si tú me dices, yo te voy a poner un ejemplo, hay quien te dice, hay entrenadores muy de la vieja escuela que decían, eh, antes de competir, nada de sexo. Pues tío, si te apetece y te sientes de puta madre, pues por qué no. Vas a salir, vas a, o antes de hacer pierna no hagas eso, si te relaja, te, te sueltas endorfinas y tal, pues si te relaja, pues esto es lo mismo, si tú tienes una actividad que te hace sentirte bien, ya eso te va a hacer rendir más en sala, no solo en sala, en todo tu día a día, entonces es mucho más simple.